Amigos de PlayPro, nos encontramos en el Heroico Colegio Militar para llevar a ustedes el encuentro de Liga o FAMO, categoría intermedia, enfrentándose esta tarde el equipo visitante vietnamitas de Prepa 9 contra el equipo local Aguiluchos del Heroico Colegio Militar. Se ha realizado la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para dar inicio a este partido. y es el equipo de vietnamitas quien va a recibir la patada de salida que estará a cargo de aguiluchos no, En el silbatazo y a dar la patada el equipo local buena patada Bota y ya hay fildeo por parte de Vietnamitas, empieza a avanzar, encuentra camino para llegar hasta la yarda 20, 25. En primera oportunidad por el lado izquierdo el equipo de Vietnamitas. Y el jugador defensivo de muchos alcanzando a sacarlo del terreno de juego, pero con el avance que tiene es suficiente para el primer 10. Problemas con la entrega de balón y eso aprovecha el equipo del colegio militar para llegar y detener atrás de la línea de golpeo. acarreo por el centro y consiguiendo unas 5 yardas, recuperando algo de las yardas perdidas en la jugada anterior. En escopeta, el mariscal tiene tiempo, busca el pase, corto por el lado izquierdo completo, empieza a avanzar, ya tiene primero 10, cruza medio campo, llega hasta la yarda 35. primera oportunidad y esta vez no sale la jugada detienen al Mariscal atrás de la línea de golpeo, perdiendo tres yardas será segunda, trece por avanzar pase lateral por el lado izquierdo completo, pero de inmediato llegan a detenerlo no lo taclean pero ya suenan los silbatazos ...perdiendo otras tres yardas, será ahora tercera oportunidad, 16 por avanzar. Jugada ahora por el lado izquierdo, busca por quién la jugada está rota y lo alcanzan a detener... ...pero la pérdida de yardas no es significativa. Primera oportunidad, una en optativa, entrega la optativa y el avance es de unas cuatro yardas. Quizás cinco yardas de ganancia en la jugada. Equipos, el Cuarta oportunidad del centro, un poco alto. Tiene problemas para hacer el despeje, lo están deteniendo. Perdiendo otras 15 yardas. Posición inmejorable para el equipo Aguiluchos del Heroico Colegio Militar. Con primero y 10 en la yarda 25 del terreno de Prepa 9. Presiona el mariscal y lo detienen. La bola quedó suelta y ya hay los silbatazos que indican que la jugada ha terminado. Será la cuarta oportunidad, muy largo yardaje para avanzar y será jugada obligada de despeje para el equipo de vietnamitas. Muy buenas noches, será colegio militar. Vengan todos ustedes encontramos aquí, Renato, nuevamente el día viernes, para celebrar otro encuentro de la temporada regular de nuevo vamos entre aguiluchos y vietnamitas. Y pase rápido, comple completo. La indicación es que es incompleto, me parece. No fue suficiente el avance y ahora es primera oportunidad para el equipo de vietnamitas. Pase por el lado izquierdo completo. Pues hasta medio campo que llega con el balón el jugador de Vietnamitas. Por supuesto es primero y diez. Cuarta oportunidad para el equipo de Aguiluchos. Dos yardas por avanzar. Rola por el lado derecho, jugada personal del mariscal y está avanzando, está quedando muy cerca de la línea de primero y diez. Y se va a jugar la cuarta oportunidad. En escopeta, pero suenan los silbatazos, interrumpiendo la jugada. Hay un tiempo fuera, solicitado por parte del equipo de Aguiluchos. Segunda oportunidad, son más de 15 yardas para avanzar para el equipo de Aguiluchos, rola por el lado derecho, el pase es, oh, es incompleto, pero hay un pañuelo en el terreno de juego, quizá un golpe contra el Mariscal por la zona donde cayó ese pañuelo. Buen fildeo por parte del equipo de Aguiluchos y el regreso hasta la yarda 27. De ahí vendrá Aguiluchos con primero y 10. Y será tercera oportunidad. Serán 10 por avanzar. Con el máximo avance llegó a la línea original de golpeo. Balón en medio campo, en escopeta la formación, rola por el lado izquierdo, busca por dónde, no alcanzan a contactar, pero lanza el pase que queda demasiado largo, incompleto, será cuarta oportunidad, 10 por avanzar y me parece que vendrá a jugársela el equipo, no ya entró el pateador. Segunda oportunidad, 10 para avanzar. Pase lateral completo. Y rápidamente llegan los jugadores defensivos a detenerlo, incluso atrás de la línea de golpeo. Y se juega primera oportunidad, 10 para avanzar para el equipo de Aguiluchos. En escopeta el mariscal. Gola por el lado derecho, empieza a avanzar y. No consigue mucho, el globo tiene la defensiva de Prepa 9. Segunda oportunidad. Es una yarda para avanzar y consigue el avance. Ahora sí tiene el primer 10, el equipo de Aguiluchos. El castigo marcado en el terreno de juego le da el primer 10 automático al equipo de Aguiluchos con la posesión del balón en la yarda 40. Una optativa por el lado derecho, consigue 5, consigue 10 y está alcanzando otro primero y 10. Y se juega cuarta oportunidad a despejar el equipo de Aguiluchos. En la jugada hay un pañuelo La bola la recupera El equipo de Aguiluchos Y son dos puntos Para el equipo de Prepa 9 Y es tercera oportunidad Son 12 por avanzar Para el equipo de Aguiluchos por el lado izquierdo, intentaba desplazarse el mariscal, es detenido y vuela un pañalo al final de la jugada. El castigo fue contra el equipo de Alimentos que ahora tienen segunda oportunidad y más de 20 yardas por avanzar. Por el centro el mariscal intentando el avance y consigue unas 10 yardas pero aún lejos del primero 10. Yes. El Lucho, nuevamente en la línea, se prepara para empezar la jugada. Tercera oportunidad, siete para avanzar, jugada, para atrás el mariscal. La sobre la... Lanza el pase, pero se queda, el queda el costo, corto completo, el envío. Completo, queda cuarta paso. oportunidad. Nuevamente ah. la ah. línea, segunda oportunidad para el en tercera oportunidad, ocho yardas para avanzar para Aguiluchos Un Mariscal con la pelota, presión sobre y salió por piernas pero solo alcanza a conseguir una yarda y ahora es primera oportunidad, balón en la yarda 35, Aguiluchos al ataque una escopeta recibiendo el balón y haciendo la jugada personal pero la bola quedó libre y ahora en jugada rota por el lado izquierdo lo intenta, consiguiendo acaso un par de yardas. En la jugada existe ah, un castigo que el deja Aguiluchos para... con tercera y 15, más de 15 para avanzar. Un partido que se hizo... por el pase el completo que es el... y parece que ahora sí va a tener el, el primer 10 el, primer el, el primer equipo y de Aguiluchos. De Aguiluchos. Y ahora es tercera oportunidad Son cinco para avanzar Nuevamente la optativa Esta vez por el lado derecho y el avance Consiguiendo unas tres, quizá cuatro yardas Una reversible y consigue gran avance. Consigue casi llegar al primer 10, quizá un par de yardas corto. Es segunda oportunidad. Son unas cuatro por avanzar para el equipo de vietnamitas. en el escopeta el mariscal. Disparo y el pase lanzado con premura es incompleto. primera oportunidad mitad, para vietnamitas, manitas y es para avanzar, jugada del mariscal, esquiva un la tontra primer tontra contacto, tontra un segundo contacto tontra tontra y alcanza a sacar unas 6, 7 yardas, un avance. Tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar, Inicia la jugada porque presión sobre el mariscal y ya lo tienen alcanza a lanzar el pase y sí, que alcanza a ser completo consigue el primer 10 segunda oportunidad 5 para avanzar para el equipo de vietnamitas presiona al mariscal el pase es incompleto Primera oportunidad para vietnamitas Nacarreo y consiguiendo unas 5 yardas Y viene en cuarta oportunidad a jugarse la patada de despeje por parte de Aguiluchos Va a ser una patada muy corta Corta la Y abandona el terreno en la yarda 20 Se juega tercera oportunidad, nuevamente, esta vez con pase el equipo de Prepa 9, incompleto el envío. Segundo y gol, nuevamente por el centro, pero la defensiva de Aguilichos haciendo su trabajo, impidiendo el avance. Dos minutos de, de juego en el reloj de este segundo cuarto amenazando con anotar el equipo de Prepa 9 versus jugada personal del Mariscal consiguiendo un par de yardas segunda oportunidad 10 yardas para avanzar para Prepa 9 una escopeta nuevamente sobre el Mariscal sale por piernas por el lado derecho y logra doblar la esquina, ya lo ataquea, pero consigue el primer gol. Balón hacia la yarda 5. el Y Lando. primera oportunidad, 10 para avanzar el balón en la yarda 20. Va a presión. La jugada por tierra del lado izquierdo. Parece ser que no va a conseguir nada, va a ser según y litas de romper la línea de defensa de Guiluchos. Tercera oportunidad. Movimientos anticipados. La jugada se realiza. El pase es completo. Jugada gratis. Que le da el avance a prepaneve Hasta la yarda 20. oportunidad, son unas seis yardas para avanzar para el equipo de Aguiluchos por el centro, consiguiendo una yarda solamente debido al atinado trabajo defensivo de prepa primera oportunidad para el equipo de Aguiluchos Por piernas el mariscal consiguiendo unas 5 yardas en primera oportunidad todo listo para dar inicio a la segunda mitad de este partido Aguiluchos, el heroico colegio militar, recibiendo la visita de vietnamitas de la prepa 9 a dar la patada de salida a estos últimos Esperando el chico Y ahora sí sale la patada. Problemas con el tildeo. Ya levanta la pelota. Empieza a avanzar buscando por el Buscando el boquito. Y llegando con la pelota hasta la yarda 35. va a sacar jugada alguna el equipo de Aguiluchos con embodilla al piso y este que va a acabar el tiempo de esta primera mitad vámonos al medio tiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto nueva oportunidad para el equipo de Prepa Neve el envío nuevamente hace una anotación incompleto. Y se juega cuarta oportunidad, son tres yardas para anotar para el equipo de Prepa Neve Presión sobre el mariscal, rola por el lado derecho, lanza el envío, es incompleto. No logra anotar el equipo de Prepa 9 y ya se lo quedan unos 30 segundos en el reloj de esta primera mitad. Una interferencia de pase contra el, contra el equipo de Aguiluchos. Deja a Vietnamitas con primero y diez. y el balón en la yarda. 40 del campo de Aguiluchos. Pase al centro completo y es bueno para otro primero y diez. El avance. ¡Vamos, vamos! Primera oportunidad. Vietnamitas. El ataque. Información escopeta el mariscal. Pequeño ajuste de la formación. Presiona el mariscal. Se lleva un buen golpe. El pase es incompleto. Primera oportunidad. Prepara 9 al ataque. Sale el mariscal y por el lado derecho consiguiendo el primer 10. Yes, Llegando el balón hacia la yarda 45. Sí, la cuarta oportunidad de la patada de despeje. que en la yarda 35. El fin de onda 30 y el avance por el lado izquierdo del equipo de Prepaneve 9. Llegando hasta la 35 aproximadamente. Hoy vendrá con primero 10. 10 y será cuarta oportunidad de despejar el equipo de Aguiluchos tercera oportunidad, 4 por avanzar para el equipo de Aguiluchos jugada de pase, presiona Mariscal, gol sale por el lado izquierdo, del lado derecho, finalmente le hacen perder yardas primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Aguiluchos, que tiene el balón en la yarda 35, de su propio TV, Jugada ¿no? Centrario está perdiendo cerca de 10 yardas en la jugada El equipo de Aguiluchos Nuevo castigo contra Vietznanitas los deja con corta oportunidad. Muy muy largo yardaje para avanzar y vendrá el despeje. Ya en la línea de control En yarda 40 se va a centrar ese balón. La patada es buena. Problemas con el findeo y alcanza a proteger ese balón. Que podía, que parecía quedaba libre. Le vamos a pedir al cuerpo de Vamos a ver si sí. sí. Listas para la jugada. El equipo de prepa -nuestro. El balón ya lo tiene. Presiona el mariscal. Lo persigue en vela por el lado izquierdo y. Ya lo están tateando y lo están haciendo perder otros 5 yardas. Y hay otro pañuelo en el terreno de juego. El castillo esa vez se marca contra el equipo de vietnamitas que ahora quedarán con tercera oportunidad y más de 20 yardas por avanzar. que fue marcado con un pase incompleto será segunda oportunidad y es para avanzar para prepa 9 presión el mariscal buscando lanza el pase sale desviado el envío es incompleto pero además hay pañuelo en el terreno de juego primera oportunidad para prepa 9 en la yarda 21 el balón pase cortito completo Viendo yardas en la jugada, el equipo de Prepa entrega entrega la optativa ahí por el lado derecho del avance. Otras 10 yardas. Poco más para otro primer 10 yes, del equipo de Aguiluchos. Acercarse más al territorio del equipo de Primera oportunidad para Aguiluchos. Cerca de medio campo, la, carrera. la por el lado izquierdo, muy buen avance, consigue casi 15 yardas, por supuesto y 10 y el balón ya está colocado en la yarda 42-41 del campo que defiende Prepa 9. Tercera oportunidad, de unas 15 para avanzar, pase completo y muy cerca de la línea de primero y 10. Se juega la segunda oportunidad para el equipo de Aguiluchos Un acarreo por el centro Y avanzando el jugador de Aguiluchos Consiguiendo unas 5 yardas Claro ejemplo de que en deporte une, No hay diferencia de edad. Va a ser segunda oportunidad 18 yardas por avanzar Una vez más pedimos a la tribuna Que evite el uso de silbatos O... Cualquier otro tipo de objetos semejantes, ya que esto puede repercutir en el desarrollo del juego. los controles inicia la jugada, tal vez va a ser una carrera y es estaguea es, es del corredor. Tal que en segunda y, oportunidad, consigue no avance el equipo de prepanario. Iniciando las acciones del cuarto cuarto, el equipo de Prepa, de prepa 9 al la en primera oportunidad consiguiendo un par de yardas. Cuarta oportunidad para el que se la va que van a hacer un intento de gol de campo. Desde la yarda 32 estará pateando la pelota para intentar. El gol de campo, el centro con problemas, la patada con dificultad. Es mal el intento de punto extra, el intento de gol de campo y vendrá a la ofensiva nuevamente el equipo de Diez Será tercera oportunidad, son ocho para avanzar para el equipo de Aguilichos. Por el lado derecho, buscando, sale por piernas, y Mariscal dejándose ir con todo y quedándose a unas dos yardas. Y es por el lado izquierdo, se desarrolló la jugada, buen del Mariscal y la ganancia, es de una yarda. En la la 30 el balón para el equipo de Águilas. primero y la primera anotación de la noche. Inicia la jugada, empieza la carrera ahí. Vamos a ver si logra aprovechar esa oportunidad que tiene Ya para anotar. 10. en la, la guerra 11. Guerra 11. Una jugada retardada, la hace personalmente mariscal y está consiguiendo apenas no, es una quedar una en la otro línea otro, de golpeo. En segunda oportunidad, gola por el lado derecho mariscal, lanza el pase. Es completo el envío y va a tener primero y diez. Y luchas, balón en la yarda 30. engaña y el, el por el lado izquierdo. La una jugada, el pase completo. Completo, se le va. Bien completo finalmente. del equipo de para nosotros, Está preparándose para la jugada. Cerca de la yarda 40 el equipo de, de vietnamitas. hay un castigo en contra del equipo. De... Cuarta oportunidad de a despejar el equipo de Prepa 9. la patada es alta pero es corta, pica por ahí de la yarda 30, va a tener excelente posición de terreno el equipo de Aguiluchos. Y un castigo contra Prepa 9. los pone en segunda y 20 por avanzar. inicia la jugada vamos a hacer un pase, el pase lado, por el lado izquierdo incompleto presiona el mariscal lanza el pase que es completo pero rápidamente el jugador defensivo haciendo el tacleo sin embargo el avance me parece que es suficiente bueno no fue suficiente pero fue las cadenas ¿no? este, para acercarse al primer Trumbilles. Jugada de pase, el pase es largo y es incompleto. Va a ser segunda o oportunidad, ya que se quedó muy cerca de poder anotar. a Vamos a ver qué oportunidad para el equipo. Bien, minutos, gol a pegado derecho en Moscow y lo presiona sigue avanzando sigue moviendo las piernas pero no consigue. gran avance logra detener el equipo de 10 minutos y regresan al offensive cuarta oportunidad son unas 8 yardas para avanzar un falso es castigo contra el hechizo de aguiluchos tercera oportunidad tercera oportunidad dice la jugada va a ser un pase pase por el lado izquierdo es completo pero hay gran avance y vendrá a jugar su cuarta oportunidad largo yardaje para avanzar No se puede avanzar esta vez. Vuela por el lado izquierdo, lanza el pase y es incompleto. Incompleto, incompleto el pase. Este ritmo sigue manteniendo este ritmo el equipo de Aguinuchos. Cerca de acabar el partido, esperemos si el equipo de aguiluchos la ofensiva lo ha indicado el oficial. Que quedan dos minutos de juego en este partido. Aguiluchos con primera oportunidad en escopeta entrega la objetiva por el lado derecho encontrando el hueco, explotándolo consiguiendo cerca de nueve yardas va a ser segunda y una yarda por avanzar Aguiluchos ahora en el ataque escopeta y por el centro intentando pero se carga hacia el lado izquierdo el jugador de Aguiluchos va tener el primero y diez tras el mariscal tiene tiempo lanza el pase es interceptado y lo no regresa el jugador de Aguiluchos, hasta la yarda 30. segunda oportunidad y yardas por avanzar inicia la pase por el lado izquierdo esta vez es incompleto Jugarse. El de lleva tercera oportunidad. De cerca, ya en los controles. Primera y diez yardas para avanzar. Primera y diez para el equipo de Vietnamitas. Por el centro del acarreo y consiguiendo unas 5 yardas. Muy buen avance. Bien, muy buena serie ofensiva. Está hilando el, el, el, el, el equipo de 10 paso esta vez es completo por el lado derecho pero el balón lo lleva por el lado izquierdo vuelta la yarda 35 alcanzando a defender evitando una posible anotación el equipo de Minuchos, pero el momentum lo tiene el equipo de 10 minutas el pase completo por el lado izquierdo y consigue el primer y diez el jugador de Aguinuchos. El balón da en territorio del campo que defiende Prepa 9. Ambos equipos se preparan primera y diez yardas por el lado izquierdo es completo pues el estero, el resto, cinco yardas el de, la otro otro de jugada sin reunión ya lo que estamos en los últimos años, segundos de este partido 2008, entrega la optativa y, el 2008, y consiguiendo el, el primero 10 el, el 2008, equipo de Aguiluchos balón en la yarda 2008, 35 es primero 10 para Aguiluchos acercándose a zona de gol un acarreo y esta vez el tacleo. ¿El tacleo? Tras de la línea de volteo. Quizás sobre la línea de volteo, hace para avanzar. y fin... Finalmente se acabó el tiempo reglamentario con el marcador 0 por 0. Lo cual implica que se van a jugar series extras. Y se está definiendo qué equipo va a tener la primera posesión del balón en estas series extras. Y finalmente se va a decidir en series extras. El volado lo gana el equipo de también, eh, que ya van a tener la primera serie de estas series extras. En primera oportunidad consiguiendo unas tres yardas. En segunda oportunidad consiguiendo otras tres yardas. Tercera oportunidad, son unas cuatro yardas para avanzar. El en la yarda 10 presiona el mariscal, sale por tierno, así consigue el primer 10, llegando hasta la yarda 10. Primera y 10, presión el pase, es incompleto. para avanzar el centro un poco bajo, presión sobre el mariscal y lo están deteniendo atrás de la línea de golpeo en la yarda 25 será tercera oportunidad y ahora más de 20 yardas para avanzar Tras el mariscal, presión sobre él, gola por el lado derecho, bueno, alcanza bueno, a lanzar el envío, decir, pero es no incompleto. Gana o sea es Cuarta oportunidad del pase a la zona de notación, incompleto. Incompleto el pase por parte de 10 amistas, una vez más el equipo defensivo de de aguiluchos inicia la jugada, sacó el pase, pase. Y es tercera oportunidad para el equipo de aguiluchos. Ahora 15 yardas para avanzar. Intentando por el lado derecho Pero cuando persigue 5 yardas Será cuarta y 10 pase completo por el lado izquierdo Y llevando el balón hacia la yarda 10 Dentro de la yarda 10 Consigue el primer gol del equipo de Agiliceo de en la carrera pero... acaba el partido en series extras la victoria es del equipo Aguiluchos del heroico Colegio Militar solo no no Un saludo no, entre no. los equipos y con esto me despido y les digo hasta la próxima